¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a resolver situaciones problema en triángulos rectángulos y no rectángulos, empleando las relaciones trigonométricas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar una ecuación como una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas. Resolver problemas propios de la álgebra y la física, aplicando las técnicas para solución de ecuaciones. Interpretar problemas del movimiento parabólico, utilizando métodos de solución gráfica y analítica de ecuaciones. Resolver problemas de tipo algebraico, químico, físico y geométrico, mediante ecuaciones de dos y tres variables, aplicando la regla de Kramer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 Problemas como determinar una distancia en espacios donde no podemos intervenir de manera directa permiten contextualizar la utilización de las relaciones trigonométricas. Además, la intervención del álgebra de polinomios nos permitirá hacer demostraciones de identidades trigonométricas y posteriormente determinar ángulos como solución a las ecuaciones trigonométricas.